que a partir del 28 de junio el Frente Nacional de Resistencia Popular eh, se ha fortalecido en el marco de esa composición, de esa diversidad de sectores que, que aglutina, organizaciones gremiales, organizaciones eh, eh, sociales eh, y de forma también organizaciones eh, de manera particular que no representan a ninguna, a ninguna estructura organizativa. Se ha venido fortaleciendo y uno de los papeles fundamentales del Frente es el acompañamiento ¿verdad? y a la defensa de los derechos humanos y laborales de la población eh, hondureña. No solamente la defensa por la democracia en nuestro país, en nuestro país no solamente el tema de la defensa la, re, a la restitución de nuestro país, sino que también la incorporación ¿verdad? Eh, a, a todas las luchas que van en detrimento de los derechos humanos y laborales de nuestra población hondureña. Y es así que hoy decimos, la lucha y la problemática del Magisterio Nacional Hondureño no solamente es una lucha, del de gremio. Hoy es una lucha asumida por el Frente Nacional de Resistencia, hoy es una lucha asumida por las organizaciones sindicales, por todos los gremios en el país. Eh, decirte también que es asumida también y acompañada por los padres de familia, las comunidades de los diferentes barrios y municipios del, del departamento a nivel nacional y hoy, en apoyo a esa acción que del 14 de, de marzo están realizando. Eh, nuestros compañeros y nuestras compañeras Hay hoy un paro cívico A nivel nacional Y esos paros cívicos consisten en movilizaciones En los barrios, en tomas En, en paros de, de oficinas Es decir, que hay una paralización Tanto como en el barrio Como en la comunidad, como en el caserío Y en todas aquellas instancias eh, eh, a, nivel, a nivel nacional Como una forma De hacerle ver a este gobierno Que con represión con maltrato, con, con gases lagrimógenas y con encarcelamiento no se resuelven los conflictos, no se resuelven eh, los problemas ¿verdad? Eh, que tienen que ver con los derechos humanos y laborales del país, sino que se resuelven en el diálogo, pero ese diálogo que sea franco, sincero y que tenga eh, lo fundamental es una decisión política de resolver las demandas y las necesidades planteadas por el movimiento organizado. Ya, en su evaluación, eh, ¿Honduras vive una democracia o, o no? Bueno, se dice que Honduras vive una democracia, pero entre comillas, porque aquí no hay no hay, no hay hay democracia, es decir, desde hace muchos años se ha perdido la democracia aquí. Aquí los que han gobernado en nuestro país por muchos años han sido 10 familias, y son los grupos que han mon, eh, mon, monopolizado ¿verdad? toda la participación y todas las decisiones del país, sin incorporar, sin tomar en cuenta, las necesidades del pueblo, entonces en la práctica eso no es democracia, porque nosotros hablamos de democracia y una verdadera democracia es cuando se incorporan y se toman en cuenta a todos los sectores y a toda la población en general y que, y que esa aplicación de esa democracia sea en función de las demandas y las necesidades, no de una familia, no de un sector, sino que de todo el conglomerado ¿verdad? De, de nuestro país y que por lo tanto entonces eh, ese es el conflicto peor porque el producto de la acción de la lucha del golpe fue porque cuando estuvo el presidente Manuel Zelaya Rosales quiso darle esa mayor participación verdad, a los sectores desposeídos que estamos por más de 100 años en la explotación y en la miseria y que lo, esa... Diez familias que han gobernado nuestro país y que han decidido por nuestro país sabían que entonces ya no iban a tener el mismo poderío que tienen ahora, que hoy iba a haber una mayor participación y una mayor incorporación de los sectores eh, muy vulnerables en, en el país y eso es producto de este golpe de Estado y hoy eh, este gobierno que es un gobierno eh, eh, legítimo que no es un gobierno reconocido por muchos de, de nuestros países del continente se, ha salido peor que el régimen de eh, Micheletti porque este gobierno está aplicando medidas más drásticas que van en detrimento de los derechos humanos y laborales de eh, la población hondureña. Se está violentando el derecho a la estabilidad, se está violentando el derecho eh, a, a, a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, se está violentando el derecho a, a que tenemos los trabajadores y las trabajadoras a formar parte de una organización sindical y por lo tanto hay que decir que hay un interés de este gobierno por... Eh, debilitar el movimiento sindical y saben que el, el sector más estratégico, beligerante verdad en el país, no queriendo decir que los otros no, no lo sean, pero que el sector que ha dado mayor resistencia en la defensa de sus derechos humanos y laborales es el magisterio y que debilitando al magisterio entonces debilitarán al resto de la composición de los sectores en, en el país. Entonces eh, uno hace una revisión en el marco de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el marco de los requisitos que plantea la OEA para que Honduras pueda ser incorporado, hay un respeto total, aunque hay una campaña de parte de este gobierno de, de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, y este conflicto que se está agudizando cada día más en el país, es producto de ese incumplimiento de los derechos humanos y laborales, donde hay una persecución a la dirigencia sindical, ¿verdad? por el simple hecho de, de, de hacer efectivo ese derecho humano y, y, y laboral que, que tenemos todos y todas y que en ese marco eh, eh, preocupa y es donde hacemos el llamado a, a la comunidad internacional es decir, no es posible que las cosas se estén dando en el país cuando producto de esa represión salvaje de este régimen hay una compañera muerta y es una mujer una compañera que producto de esos gases lacrimógenas ¿verdad? Fue brutalmente eh, asesinada y que nosotros responsabilizamos a este a este gobierno, tanto al ministro de, de, de Seguridad, por la muerte de la compañera eh, eh, Ilse, eh, eh, que fue eh, muerta eh, en una situación trágica. Y que en este sentido eh, decimos hoy más que nunca, el movimiento sindical internacional debe de estar unido y hoy la solidaridad en el marco de ese acompañamiento, porque la lucha del Magisterio no solamente es la lucha del de, de Magisterio, hoy es una lucha de toda la población hondureña y que eh, requiere del acompañamiento y de esa solidaridad del, del movimiento internacional. Las acciones de implementación que se están desarrollando en el marco de, de, de esas iniciativas en, en Honduras eh, se aplicarán en el resto del continente, es decir, porque la tendencia va orientada a privatizar eh, los, los servicios básicos. Y una de las luchas fundamentales que está haciendo el Magisterio y que, y que está dando la vida eh, es la defensa de la educación pública. Porque la educación pública es un derecho gratuito y que debe ser una responsabilidad del Estado. Y que hoy el Estado no quiere asumir esa responsabilidad eh, de la educación, sino que quiere, vía decreto, transmitir esa responsabilidad a los gobiernos eh, municipales, es decir, a los alcaldes como le llamamos en, en, en nuestro país y que hemos demostrado según la experiencia y la historia en nuestros países, las autoridades municipales no tienen capacidad para asumir esa responsabilidad en materia educativa y donde entre, entre, se deja entrever que el tema de la responsabilidad... Eh, eh, municipal debe también ser asumida por los padres de familia, por los curas y, y por mucho, muchos sectores que en la práctica esos sectores son los que han estado haciendo ese acompañamiento a la educación pública porque los padres de familia han estado incorporados en el acompañamiento verdad y, y a esas necesidades y esas ausencias que el gobierno no ha cumplido en el, en el, en el proceso de desarrollo de eh, la educación y que en ese marco entonces hoy todas esas propuestas y esas iniciativas tienen a politizar el, el, eh, el, la educación y que eso entonces en vez de tener eh, maestros que participan vía el concurso que establece la ley en el marco del estatuto del docente hoy serán eh, activistas de los partidos en el poder que estarán asumiendo esa responsabilidad, entonces ¿de qué tipo de, de, de educación estamos hablando? No hay ningún interés de mejorar la calidad educativa en el país porque lo que tiende es a buscarle condiciones y posiciones a los activistas ¿verdad? y el mismo partido en, en, en el poder, entonces eh, es decir, se siguen violentando eh, derechos humanos y laborales que van más allá de la conquista económica. Si, porque trazan el aspecto social y eso tiene que ver con, eh, eh, con la educación, la, los aspectos básicos que se requieren con, para, para, la, para la aplicación de la educación y que hay que decir que este gobierno no quiere ser efectivo en el marco del compromiso, y el cumplimiento que como Estado le corresponde a, a dar una, una educación gratuita, que sea una educación laica, verdad quiere... Eh, es, eh, salvar esa responsabilidad que lo establece en, eh, la Constitución de la República entonces eh, hay eh, eh, muchos aspectos que, que van en detrimento de, de esas garantías que se han logrado por producto de la lucha ¿verdad? que inició en 1954 y que se han venido haciendo de manera simultánea en cada uno de los sectores y que, y que son contemplados en el marco ...de eh, esas reivindicaciones vía contratos colectivos o vía uh -huh. eh, eh, convenios. Y en este marco eh, la ley que establece eh, todo el procedimiento de contratación, de pago y de servicio de los maestros... Eh, ...están establecidos dentro del estatuto del docente. Y hoy la tendencia es a querer eh, eh, desaprobar todos esos derechos fundamentales que, que establecen en el marco de, de los derechos humanos y laborales... Y la tendencia a futuro es, si es posible, a derogar esa ley porque según el, el Estado, el gobierno es incapaz de hacer efectivo eh, ese derecho. Y que en ese marco entonces vemos el incumplimiento eh, de manera permanente en el marco de eh, esos derechos fundamentales que tenemos todos los trabajadores y las trabajadoras.